¡Hola! hello, ¡Hola! Estamos a punto de grabar un nuevo video para el canal que es un video que me han pedido mucha gente, muchas chicas y que sé que está muy de moda, que es el imitando fotos y obviamente he elegido a una artista de la cual me comparan muchísimo y he tenido como bastantes referencias y aparte es mi cantante favorita ¿Quién es? Taylor Swift No la había presentado, ella es mi hermana Ale que me va a ayudar a grabar el backstage y Trevor está por ahí viendo los settings de la cámara Estoy ya un poco preparada para la primera foto eh, Hay algo acá que no se entiende pero ya van a entender la foto de lo que vamos a hacer La meta es hacer cinco fotos eh, mínimo tres Vamos a hacer cinco fotos una en exteriores así que hemos empezado bien tempranito para tener el tiempo y hacerlo eh, lo más rápido posible para que no nos dure todo el día ¿Qué hace? ¿No es linda? ¿Adivinen quién es la mayor? En verdad es ella Pero no parece La primera foto que vamos a hacer Ignoren mi peinado raro Va a ser esta Así que vamos a ver qué tal sale Complicado. No me voy a cortar el pelo claramente Pero Vamos a intentar hacer lo mejor posible Oye, de verdad no sale bien Y si no tengo esta foto do, Tengo otro look Porque la primera foto no salía Con mucha pena tuve que decir ya siguiente Así que este es el look de segundo Obviamente tengo el pelo acamarrado Porque mi pelo me llega hasta acá Esta es la foto Okay, oh, I'm not going to play with you, so I take my time. Are you ready for Estamos saliendo a la calle a hacer la tercera foto, no, segunda foto, este es el look, creo que este es el mejor logrado hasta el momento, bueno, es el segundo, no sé qué más se puede esperar, pero tienen que ver esto, qué lindo, hermosa acá y con chancletas, este es otro nivel ya. Nivel vergüenza a mil, pero estas son cosas del oficio, sí o no, Alessandra. Sí, la verdad. No te tú, conozco. Tú, tú no, no. tú, no podrías hacer esto, ¿no? No hay forma. <risa> no conozco a otra persona más rocheosa que mi hermana. Imagínate, si yo tengo roche, ella más. Oh, el triple. Yeah, yeah. ¡Ay! El Trevor está ahí, todo asado. Trevor, voltea. Saludos a tus fans. La segunda foto en cuestión va a ser esta. Así que vamos a ver qué tal nos sale hasta ahora. El look es uno de los más perfectos o los que más rápido hemos podido conseguir. <risa> la elegida, a ver si hace foco esta cámara. Ahí está. Ah, ¿qué tal? Perfecto porque no se muestran esos chancletos hermosos. Expectativa, realidad. Claro que está sin editar, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Hay, hay su parecido en esto. Me gusta. Yo apruebo. Apruebo. Amor. Apruebo, Trevor. apruebo, vale. Segunda foto, dan, dan, dan, dan, dan, dan. Yupi. No, vamos, sí no. a, uh -huh. <risa> vamos a volver a la casa para hacer el tercer look. Bueno, la siguiente foto está en proceso. Todavía esto es un polito que estoy usando. Y luego tengo que agregarme unas cosas que hemos hecho con cartulina. Porque en la foto.. No sé qué cosa está usando y no, obviamente no lo podemos conseguir. Pero la foto va a ser esta. Y no tenemos muchas expectativas de que salga bien, pero vamos a ir. ¿Cuántos foticos quedan? Dos. ¿Qué haces? Mientras estando la camarógrafa echada Este es el Esta es la situación actual de todo lo que estamos haciendo. Mi papá quiere almorzar y todos acá nos morimos de hambre, pero vamos a hacer una más, que es esta, esta foto así con el pelo mojado, bueno, un poquito mojado y con esto de re. Vamos a ver qué tal nos sale. <música> La última foto, hemos conseguido una tela negra y una lucecita, de las que ya conoce, creo. ¿Estamos listos, muchachos, para hacer la última? ¡Vamos! La que más queremos hacer y la última foto va a ser esa, que es del nuevo álbum reputation de Taylor Swift. Así que vamos a ver si es que podemos lograrla, si es que la luz es buena, vamos a hacerla chévere. Ya hemos terminado con todas las fotos Ha sido pero un día un poquito larguito Pero hemos acabado temprano Felizmente, Así que ahora vamos a ordenar todo mi cuarto Porque es un desastre Buenas chicos Buenas ¿Dónde están ahí? Tirados en la cama Buenazo Cuéntenme abajo ¿Cuál fue su foto favorita? A nosotros en general nos ha gustado esta Ha sido de verdad bien chévere hacer cada una Pero esta es la que mejor nos ha salido Digo nos porque es un conjunto Porque todos hemos aportado un poquito Voy a compartir las fotos también en Instagram Así que voy a dejar los Instagrams de mi hermana aquí Que acá está Suscríbete a este canal. Dale like a la campanita y no te olvides de seguirnos en Instagram. Hasta la próxima. Chao.